Un trabajo académico o profesional riguroso siempre se basa en fuentes de información solventes. Citar las fuentes significa, por un lado, hacer justicia a sus autores y, por otro, mostrar la fiabilidad de tu propio trabajo. Por eso es importante. Citar fuentes de información tiene una serie de ventajas. Permite enriquecer, hacer más precisos, reforzar y fundamentar tus análisis o tus hallazgos. Demuestra dominio del tema que tratas, que conoces la información ya existente. Resalta por contraste tus propias aportaciones e ideas que figuran sin fuente citada. Ayuda a los lectores a ampliar en otros sitios su conocimiento del asunto que abordas. Al citar tus fuentes, distingues honradamente lo que es original tuyo de lo que es de otros, aunque esto también lo incluyas o menciones en tu texto. Para citar las fuentes hay una serie de convenciones y técnicas o estilos que debes aprender en la universidad y también existen programas y servicios online con que ayudarte. Usa las guías, tutoriales y recursos de la biblioteca y consúltanos sobre estos temas. Te orientaremos.